Hola, hola equipo, buenas tardes, espero que se conecten porque hoy tenemos algo bien importante de qué platicar con todas ustedes y es de cómo calificarse como embajadora bronce, ese es el primer título importante dentro de su carrera de liderazgo a todas ustedes que están formando su equipo las quiero felicitar porque están haciendo un tremendo trabajo, este... Casi siempre la parte más, más difícil es eh, saber cómo se le habla a la persona, salir a prospectar, salir a promover el negocio. Casi siempre, curiosamente, esa es la parte que eh, muchas piensan de que es difícil. Y este, otras piensan de que eh, es, es difícil convencer eh, a una persona que se inscriba. Pero realmente no se trata de convencer, sino que aquí creo que la magia es en compartir cómo es que se trabaja, entonces hoy día vamos a platicar cómo titularse en el primer nivel que es eh, de, los, de los niveles más importantes del primero, porque si le gusta el primero, usted va a quedar este, encantada de seguir trabajando el segundo y el tercero. Así que vamos a comenzar, ojalá que tengan papel y lápiz a la mano, porque ustedes van a poder eh, titularse ustedes, van a poder titular a otras representantes que quieran hacer lo mismo que ustedes, ¿verdad? Entonces, vamos a, a decir que para ganarse los primeros 500 dólares de su equipo es es bien fácil no si usted sabe sumar, restar, multiplicar pues esto esto le va a gustar este ahorita es el momento que usted puede aprovechar porque eh, las personas se pueden inscribir uno con 10 dólares este y dos eso está ayudando a atraer más personas que se quieran inscribir para el equipo de ustedes ahora para calificarse en el primer nivel se toman tres requisitos bien importantes que son la orden personal, la orden del grupo y la actividad del equipo. Entonces entre los primeros tres requisitos decimos que para eh, titularse como embajadora bronce se necesita el mínimo de tres personas. Digo el mínimo porque si son cinco es mejor para asegurar la producción y la actividad de la siguiente campaña. Eh, yo les aconsejo que sean cinco por lo menos y ya les voy a decir por qué. este ¿Por qué cinco mejor? Porque eso les va a facilitar a ustedes el trabajo y el ascenso al otro nivel. En el, eh, cuando estamos hablando de la orden personal para mantener un título, solo son... 200 dólares de orden personal en todos los títulos de los 10 títulos que tenemos en la carrera de liderazgo este si ustedes se fijan solamente es 200 dólares la orden personal en todos los títulos ¿Qué significa eso que como no es tanto el requisito para mantener el título eh, es bien fácil mantener el control de, del grupo, es fácil mantener el control de la actividad del grupo y a usted le va a quedar más tiempo de dedicarle eh, más atención a su grupo. este yo, Ven que ustedes la, la, la, las ventas personales le ayudan a uno porque es un ingreso inmediato, pero cuando usted le dedica tiempo al equipo esa es una eh, ganancia que usted va a recibir. Cada 15 días, más la venta que usted hace, la ganancia de su venta personal que usted hizo, usted junta las dos y el ingreso es mejor y más grande. Entonces, cuando usted está en la formación de su equipo, deben tomar en cuenta, aparte de los requisitos, este, tres puntos bien importantes. La meta, que, que es ganar, ¿verdad? Ustedes saben que si quieren ganar, debe haber una meta un deseo de ganar, especialmente para saber a qué vamos a dedicar, lo que nos vamos a ganar. Número dos, debe haber una estrategia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Si platicando con las personas, si promoviendo en la calle, si visitando lugares, debe haber una estrategia para que podamos llevar a cabo este plan que tenemos. Y el, el, el tercer punto bien importante cuando usted se certifica en ese primer nivel es la celebración. No porque vamos a hacer una fiesta, pero la celebración personal personal porque usted va a estar satisfecha y va a comprobar de que usted este, lo logró y si logró el primer nivel va a poder lograr el segundo nivel. Ok, entonces, teniendo esto claro, ustedes saben, orden personal, orden de grupo y el mínimo de tres personas. Entonces, ¿qué sucede si a falta de uno de estos tres requisitos, este... Eh, no se cumple. ¿Qué, qué pasaría si uno de estos tres requisitos no se cumple sencillo no hay pago por esa razón los tres requisitos deben haber deben ir a la par para que usted logre ver su ganancia verdad entonces este cuando usted a mí me gusta hacer dibujitos así que les voy, así como cuando estábamos en la escuela así que póngame atención esta es usted y estas son sus cinco personas verdad entonces usted va a mantener la venta personal que es de 200 dólares aquí la campaña 17 esta va a ser la meta que vamos a, a poner para punto de llegada de nosotros qué significa eso que usted ahorita se va a dedicar a promover a inscribir y a entrenar ¿Por qué les digo esto nadie se puede titular solamente juntando la venta sin saber cómo hacerlo por cada persona que usted inscriba, asegúrese que esta persona en su primera orden haga el mínimo de $150 dólares a precio público. Asegúrense que cada persona venda $150. ¿Qué va a pasar si ellas venden $150? En cuatro personas activas de $150 son... 600 dólares más este 150 son 750 cuánto falta para completar mil dólares en producción recuerde si usted no hace bien la suma por 50 dólares podría perder una muy buena oportunidad de titularse 200 dólares de venta personal más 300 son 500 ¿verdad? más 300 son 800 más 150 son 850 ¿cuánto le faltó para titularse eh, con, con una venta de mil dólares? simplemente le faltaron ¿cuánto? tal vez ustedes quieran sumar, tenemos 300 y 300 son 600, 600 más 150 son 750 750 más 200 son 950 dólares en venta de grupo si ustedes suman son 950 a, eh, volumen, ¿por cuánto nos quedamos cortas de titularnos sé, en mil dólares? Sencillo, nos quedamos cortas únicamente por 50 dólares. Esto significa de que nosotras o ustedes, mejor dicho, cuando estén haciendo sus pedidos, se aseguren de ir sumando según la orden que va entrando. ¿Por qué? Porque ustedes lo, para, para poder ganar debe haber una planificación, deben estar atentas a, a lo que se va a, a obtener, ¿verdad? Y número tres, bien importante, que ellas se ganen su 40% de ganancia. Es decir, si ellas hacen su primera orden, ¿qué va a suceder? Usted va a recibir 50 dólares por cada señora que se activó, ¿verdad? Entonces yo quiero que vayan sumando porque este dinero ustedes lo van a ver reflejados al, al sumar y al poner juntas toditas las piezas necesarias para usted titularse. Vamos a ver otra vez, vamos a suponer que una de ellas no vendió $150, vamos a suponer que una de ellas en vez de, en vez de $150 vendió $200, dólares, ¿verdad? Entonces espero que tengan su calculadora ahí. Porque esto es lo que va a suceder. Casi siempre las personas nuevas, como están emocionadas, ellas venden, ellas enseñan lo que es el, el libro, agarran pedido y, a, y arman su orden, ¿verdad? Hay muchas personas que tienen eh, la buena fortuna, no es suerte, la buena fortuna de tener muchas personas conocidas. Por esa razón las órdenes salen de 300, de 500, de 800. Pero vamos a ver, el punto de partida aquí es... Que ustedes van a comenzar ahorita en campaña 15 y 16 solamente a promover, a promover, a promover para tener estas inscripciones. Por eso es que tenemos cinco personas, no salieron de la noche a la mañana. Entonces ustedes lo que van a hacer es asegurarse que ellas pongan el mínimo de 150 dólares a precio público, ellas van a ganar su 40%. Y si usted hace que ellas hacen su primera orden de $150, usted va a ganar $50 dólares por cada señora. Ahora, nos toca multiplicar. ¿Cuánto es 5 eh, veces $50? Estamos hablando que solamente por haberse activado con una orden de $150, usted ahí está ganando $250 dólares dólares verdad entonces esto es la producción al usted asegurarse que está haciendo este que ellas están haciendo su primera orden de 150 ahora ahora no olvidando eso y poniendo mucha atención ahora recuerden si ellas venden mil dólares en total lo que usted va a ganar, ¿verdad? Aquí, eh, ella vendió 200, ella vendió 150, 150, entonces acá ya no tenemos 950. Aquí estaríamos cerrando con una orden de mil eh, dólares a precio de eh, catálogo. Estos mil dólares no es lo que pagamos a la compañía, estos mil dólares es lo que se paga, perdón, lo que se vende a precio público. Ahora, fíjense bien ustedes, cuando... El primer intento va a ser la campaña número 17. En la campaña 17, el equipo vendió mil dólares. En la campaña 18, el grupo vendió mil dólares otra vez. En la campaña 19, el grupo vendió mil dólares otra vez tenemos que asegurarnos mantener el título por cuatro campañas para que usted se gane eh, los 500 dólares de los que estamos hablando entonces eh, aquí prácticamente tenemos 500 dólares que es el producto de haber juntado todas las órdenes y llegar a la, a la total de mil dólares pero si le sumamos los 250 dólares que vienen de producir, de, de ellas activarse con su primera orden de 150 o más, ahí ya llevamos, eh, vamos a ver, 5 serían 7, serían... 750 dólares solamente producto de que ellas se activaron y de que juntaron los mil dólares a precio de este catálogo, verdad? Pero también no olviden que hay dos incentivos que se van trabajando al mismo tiempo. Si usted está nueva y está dentro de los primeros siete pedidos, al terminar su séptima orden, usted también va a calificar para ganarse 200 dólares adicionales. Esto la va a hacer a usted ganar. 950 dólares en menos de un mes. Ok, entonces no sé si uh, han seguido la, la secuencia. y Está bien fácil. Ustedes que son nuevas, ahorita tienen mucho a favor de ustedes. Está el incentivo de 10 dólares para inscribir personas. Eso les va a ayudar: uno, a traer personas a su equipo, dos, ellas van a ganar el 40%. Tres, al aprender ellas a vender y a ganar, se van a quedar por mucho tiempo. Recuerden, nosotras como líderes vamos a marcarles el paso que la primera orden va a ser de 150, la segunda va a ser de, eh, de 200, la tercera de 250, la cuarta va a ser de 300, la quinta eh, de 350, la sexta de 400. Ahora, es bien importante que sigamos el ritmo de las órdenes. Porque de esa manera vamos a poder mantener el título y avanzar de nivel. Entonces, si ustedes recuerdan, yo les dije de que para estar, para calificarse como embajadora bronce, únicamente se necesita el mínimo de tres personas más mil dólares. Ahora, yo les digo es mejor tener cinco y no tener tres. ¿Saben por qué? Porque el mínimo requerido para avanzar al siguiente nivel son nada más y nada menos que seis órdenes. Miren, seis órdenes. Esto significa de que para avanzar al segundo nivel, necesitamos la venta personal, que siempre van a ser 200 dólares, la venta de grupo, que en este caso van a ser 2,000 dólares, y la actividad del equipo, que van a ser por lo menos seis personas. Seis personas sin importar los tamaños de orden. Ahora, volvemos a lo mismo. Si ustedes es cuidadosa, de seguir el ritmo de órdenes, este la primera orden que se activaron fue de 150, si la segunda orden es de 200 dólares en 5 órdenes, ¿cuánto es? 200 veces 5, ¿cuánto es? Bueno, saquen la cuenta y ustedes van a ver que es fácil mantener el nivel de 1000 dólares por campaña. ahora ¿Qué va a pasar si en vez de 200 venden 300? 300 por 5, ¿verdad? Entonces ahí, es, estas son las bases de que usted va a ir tomando en cuenta para avanzar de nivel mientras encontramos más personas que van a ir entrando a su equipo. Es bien importante, si usted le lleva el ritmo de las siete primeras campañas, aquí lo único que va a pasar es que usted ascienda de nivel rápido. ¿Por qué? Porque los requisitos para avanzar son bien poquitos. O sea, primera, primer nivel, tres, tres pedidos, tres personas y mil dólares. Segundo nivel, estamos hablando que son seis pedidos, ¿verdad? Dos mil dólares en venta. Y en estos dos niveles, usted solamente necesita doscientos dólares venta personal. Ahora, hay que cuidar estos tres, estos tres requisitos, ¿saben por qué? Porque hay una pregunta que me hicieron donde dicen... ¿Qué pasa? Si yo hago mi orden, solo yo vendo mil y, este, y estas tres personas hacen de a 50 cada uno. ¿Esto me cuenta? Eh, la respuesta podría ser que sí, pero le soy bien sincera, sale mejor que lo venda su, su grupo porque usted va a ganar comisión de venta de grupo usted va a ganar el, el, el bono de reclutamiento y va a ganar el bono por ascender entonces eh, es bien importante que el grupo produzca si usted solo usted vende el grupo y el grupo no entonces de esta manera usted no va a estar sacando la ganancia que usted espera por la producción de su equipo, entonces, sale mejor que combinen el esfuerzo, si tiene tres personas, asegúrese de trabajar según los mínimos de, de orden, 150, 200, 250, si, si usted les marca, si, si son solo tres personas las que tiene y cada una vendió 200 dólares, en estas tres personas van a ver 600 dólares entonces ahí usted puede decir bueno mi grupo vendió 600 dólares y yo tengo una orden de 400 esto me cuenta la respuesta es sí suponga que tiene tres personas si estas tres personas solo vendieron 500 dólares y usted vendió 500 dólares esto me cuenta la respuesta es sí ahora qué pasaría si usted vendió mil dólares y su grupo este vendió, en, en las tres personas vendieron otros mil dólares, ¿usted se va a ganar el siguiente bono eh, por, por ascender? La respuesta es no, ¿saben por qué? Porque para ganar el bono por ascender a dos mil dólares se necesitan seis personas, seis órdenes, la orden personal suya y vender entre todas mil dólares Muy importante es cuidar los requisitos, muy importante es cuidar el tiempo que se tiene para avanzar. A todas las nuevas, el reloj les comenzó a contar desde el día en que se inscribieron en tus siete campañas, les empezó a contar porque ya tienen su primer persona inscrita. Asegurémonos, por favor, de que este en las siete primeras campañas ustedes logren ganar lo que más se pueda. Ahorita las nuevas tienen muchísimo por ganar. Ahora a nosotras las líderes nos corresponde estar al día con todos los incentivos que vienen. Es bien importante que ustedes como líderes tengan a la mano los incentivos para irlas motivando, ok, este Juanita mire su primera orden, si la hace de 150 se va a ganar eso, esa es una manera de eh, motivar. en la segunda orden, Juanita tiene que hacer su orden de, de, de 200 dólares, si la hace de 200 dólares se va a ganar esto, entonces es bien importante el, el, el ir aprendiendo todos los incentivos que están vigentes, es bien importante estar documentado porque si usted está documentado lo que hace es facilísimo le toma una foto y se lo manda Juanita acuérdese que si hace de 200 su segunda orden se va a ganar ese bolsón que está bien lindo entonces por esa razón es de que nosotras las líderes tenemos que estar al día con los incentivos ahora para seguir avanzando acuérdense por favor a todas las nuevas su tercera orden entonces para que se puedan ganar todo eso como les digo bien importante que ustedes eh, tengan a la mano eh, estos documentos es bien importante que sepan cuál es la dinámica de trabajo. La dinámica de trabajo es bien facilísima. Número uno, tener el material para trabajar. Número dos, organizar eh, su pedido por internet. Número tres, tener los, los, los, las muestras para seguir este, agarrando más clientela. Número cinco, tener los materiales para la siguiente orden. Este, número seis, tener con qué mostrar los productos a las personas. Y número siete, siempre tener... ...para poder este, premiar al el esfuerzo de las representantes. Entonces, como les digo, ahorita las nuevas... ...pónganle mucho amor a hacer su primera orden... ...segunda y tercera porque van a ganar. Las líderes, pónganle mucha atención... A, a darle seguimiento a todo eso para que la nueva, como está ganando, se va a quedar con ustedes por un buen rato. Ustedes van a poder avanzar de nivel y sobre todo van a poder de esta manera desarrollar más personas debajo de ustedes. Ahora, siempre, siempre, siempre es bien importante imprimir este los requisitos para cada nivel si no saben cómo por favor déjenos saber para nosotros darle una copia y usted se la pueda dar a sus representantes ahora cuando estamos eh, eh, planeando llegar al segundo nivel se, se dan cuenta que nosotros comenzamos en este, en este papel que les estaba haciendo, la meta es llegar en la 17, mantenerlo en la 18, mantenerlo en la 19 y en la 20, campaña 20, sería de aterrizar o llegar con 2 mil dólares en venta. En campaña número 20. ¿Por qué la 20? Porque, acuérdense, si se tituló en la 17... Hay que mantenerlo 17, 18, 19 y en la 20 hay que llegar a $2,000 dólares. Si usted llegó a $2,000 dólares, usted se está ganando $750 dólares por llegar a $2,000 dólares en venta de grupo. Pero hay que mantenerlo por cuatro campañas. Entonces esto sería campaña 21, campaña 22 y campaña 23 para que usted pueda este, eh, disfrutar de los bonos que se va a ir usted ganando, recuerden, no, eh, aquí seis órdenes, seis órdenes, eh, tenemos que tener dos mil dólares en venta, en venta de grupo, y la venta personal, de $200 para que ustedes este, logren llevar el control de lo que es eh, eh, sostener el título, llegar el título y, y para que usted pueda ver producción de, eh, de, de, de su equipo. verdad Entonces llegamos en la campaña 20, mantenemos 21, 22, 23. Requisitos, 6 pedidos, $2,000 en venta de grupo y venta personal. Los requisitos deben estar bien cuidados por campaña no se puede solamente desesperarse y decir oh me falta tanto para llegar no usted lo que va a hacer es como les digo organizarse tener un plan este, mantener eh, enfocada su meta porque es para ahí que queremos llegar este hoy día eh, esta charla solamente es para decirles cómo ganar sus primeros 500 dólares más bonos extra 500 dólares es el producto del primer título los 250 que salieron y yo les mostré, vienen de haber inscrito sus primeras este, cinco personas, ¿verdad? Es bien importante que ustedes lleven el control, eh, nadie se los va a llevar, eh, son muy pocas este, las personas que tal vez pudieran llevar el conteo, la mejor persona para hacerlo es usted misma, lleve, una, una, una, este, lleve por favor una libreta donde usted va anotando, todas las personas que van ingresando, no se preocupe si la persona que se inscribió no se activa inmediatamente, recuerden, si la persona se inscribió hoy, va a tomar tres o cuatro días en que le llegue el kit de inscripción, entonces cuando le llegó el kit, usted sabe de que ella Tela para poder hacer su pedido, entonces por esa razón no nos podemos desesperar y pensar que en la campaña 16 nos vamos a titular con cinco personas, no, la, la meta se pone siempre dos campañas después de que usted comenzó a inscribir porque resulta de que si usted está enfocado ah, no pero yo me quiero ganar los 500 dólares hoy inscribí 5 pero yo quiero que mañana hagan pedido no esa es la peor error que se puede cometer de este pensar de esa manera usted lo que tiene que hacer es comience a promocionar comience a inscribir comience a entrenar la persona nueva y usted misma va a ver de que le va a tener orden para cuando usted necesite que tengan orden. Como les digo, este proyecto de inscripción quiero felicitar a María y a Cindy este, porque están trabajando eh, en equipo, ¿verdad? Ahora este, la, la, lo que yo quiero que ustedes hagan es que se organicen porque este, es bien importante para no perder ninguno de estos requisitos. Como les digo, eh, pónganse como meta ahorita si están comenzando a reclutar ahorita en campaña 16, Hagan cuenta de que en la 17 eh, pueda que se activen, pero si no se activan en la 17, se van a activar en la 18. Entonces ustedes pongan como punto de meta su campaña 18, tengan como meta tres órdenes mínimas que van a entrar, tengan como meta el mínimo de orden de mil dólares en equipo. Entonces, si eso sucede, usted lleva un grupo sólido pero si usted no hace eso, lo que va a suceder es que el grupo se va a debilitar porque la presión es mucha, la expectativa suya es mucha y tal vez ellas no tienen mucha venta. Entonces usted tiene que ser generosa dándole tiempo para que consiga venta y usted se pueda titular sin ningún problema, ¿verdad? Entonces, como les digo, muchachas, es bien importante, eh, uno, estar documentada, dos, aprender los tiempos para poder titular a una persona, tres, tener las personas eh, suficientes para poderlo lograr. El, el programa dice eh, tres personas mínimas, yo les aconsejo 5. Si en el segundo nivel dice seis personas como mínimo, yo les aconsejo 10. porque eh, no todas hacen pedido cada campaña. Entonces ustedes este, tienen que estar... Eh, cuidando que esa actividad no baje verdad entonces como les digo ahorita es una gran oportunidad de motivarlas por, para que ingresen a sus equipos uno por el precio de la inscripción dos porque la persona nueva trae bastantes regalos ahorita que, que está esta super promoción y tres porque si usted cuida la secuencia de, so, de, de las órdenes lo único que va a pasar es que usted se logre titular donde usted quiere estar ahora ¿Qué va a pasar? ¿Cómo me van a pagar? Esa es la pregunta que tal vez usted quiere, la respuesta que quiere saber. Si usted se titula en la campaña 17 con mil dólares a venta de grupo, le van a mandar sus primeros 125 dólares. ¿Por qué 125 dólares? Porque por cada campaña que usted vaya realizando, mil dólares le van a mandar 125 a modo que en esos cuatro pedidos usted reciba en total en total eh, los 500 dólares ahora cuando llegó en la campaña este 17 18, 18 en la campaña 20 entonces usted allí va por los 750 eh, los 750 los van a dividir también en 187.50 por campaña entonces esto lo que va a hacer es que usted los va a ir este también recibiendo hizo 2000 recibió este pago hizo otro 2000 recibió este pago se los van a mandar a pagar en una tarjeta débito mastercard eh, porque Avon trabaja con el Citibank, entonces este, ese usted lo puede retirar de los cajeros de los 7-eleven o puede ir a los cajeros de lo que es el, el banco, del Citibank y usted puede retirar su dinero. Puede utilizar esa tarjeta para pagar en cualquier lugar. Entonces, es dinero en efectivo, ¿verdad? Entonces, como les digo, muchachas, es bien importante para ustedes que sepan todo esto porque están trabajando. No se desesperen. Ahorita acaban de entrar la mayoría de sus, de sus miembros de su equipo. Ahorita lo que nos, nos corresponde es entrenarlas y enseñarles. Pero para que tengan orden, también asegúrense, por favor, de dejarles suficiente material para que tengan orden para la campaña 17 y ustedes puedan titular y podamos celebrar el primer ascenso de su carrera de liderazgo. Entonces, como les digo, prácticamente esto solamente es números, este prácticamente es... Eh, es un proceso simple, pero ustedes lo que va a pasar con eso es que van a tener un grupo fuerte, ustedes van a aprender a trabajar con ellos y sobre todo no se olviden de mantener el contacto con ellos, sea por texto, sea por teléfono, eh, sea de la manera que sea, usted tiene, ahora sí que se está haciendo este negocio, la obligación moral de estar ahí pendiente de ellos para cuando usted y cuando ellos necesiten esa comunicación. Se tiene que establecer una relación separada de lo que es amistad con lo que es negocio, para que de esa manera ustedes este, sepan eh, sin, ninguna, eh, sin ninguna pena decirle mira, hay que hacer esto, mire hay que hacer lo otro, porque se trata de que seamos compañeras de trabajo y ustedes lo una solidez tanto como, como, como una familia verdad porque esto es lo que sucede es que con el paso del tiempo se convierte en una familia así que muchachas este flyer de los eh, de reclutamiento ustedes van a recibir eh, uno o dos o más en su, en su orden regular de campaña, así que no olviden de mandar su campaña número eh, 16 para que le logren eh, recibir, ¿verdad? Este último día para mandar la orden es el 24 de julio, pero traten de mandarla este, un día antes para que ustedes, eh, si tienen que ir a depositar al banco el dinero o cualquier cosa, no se atrasen. Las que se están titulando, por favor, traten la manera de no trabajar con el último día de orden, porque lo que sucede es que si se trabaja con el cierre, todo mundo anda haciendo muchas cosas y siempre se nos olvida atender alguna en especial. Así que este yo pienso de que eh, si tienen si tienen ustedes claro los requisitos para trabajarlo eh, lo van a lograr sin ningún, sin mucho esfuerzo, esto es solamente eh, hacerlo porque les gusta, hacer porque les gusta lo que es el, el, el negocio, pero sobre todo lo que es la ganancia, ¿verdad? Entonces tengan bien claro eso, eh, inviten a todas sus amistades, busquen sus contactos, traten una manera de, de motivarlo enséñenle los números, enséñenle las ganancias, porque todo Toda persona que entra a un negocio lo primero que a ti lo que tienen a preguntar es cuánto voy a ganar cómo voy a ganar y qué es lo que tengo que hacer entonces para todo eso tenemos que tener una respuesta eh, adecuada para poder este decirlo si me preguntan en este momento qué necesito para inscribirme ser mayor de 18 años tener una dirección física verdad no se aceptan pio box así que este, una dirección física real, que ustedes tengan también este, su tax ID o social, que ustedes tengan 10 dólares para inscribirse, y sobre todo, lo más importante, que tengan ganas de vender y de ganar, así que muchachas, por favor, Hagan su lista de contactos, eh, por favor, este, saquen lo, lo, lo que más puedan de, de esos contactos. Eh, mándenle, tómenle foto, por favor, a, a lo que es el, el, el flyer. Mándenselo, por favor, en foto a su, a, a sus eh, a todas las representantes, porque también ellas pueden comenzar a formar su grupo. Eh, una que traigan se agrega a todo el grupo que ustedes tienen. Si no compartimos la información, no se van a integrar. Y sobre todo se trata de, como les digo, eh, estar ahí eh, dándole la información que necesita la persona para que puedan ellas seguirse integrando poco a poco a sus equipos. Entonces, como les digo, recuerden requisitos del primer, del primer nivel para ganarse los primeros 500 dólares, 200 dólares venta personal como mínimo si se pasó pues mejor, mil eh, dólares en equipo, verdad, eh, como mínimo si vendieron más es mucho que mejor y este recuerden el mínimo de tres personas pero yo les aconsejo cinco así que eh, el nivel número dos, el requisito son seis personas, seis órdenes, dos mil dólares en pedido y su venta personal de 200 así que no hay para dónde eh, confundirse no hay para dónde perderse. Así que, este como saben, eh, solo es de mantener el control de lo que están haciendo. Eh, estos dos títulos se pueden lograr en esas primeras siete campañas. Así que a todas las nuevas, bienvenidas. A todas las nuevas les deseo que ganen todo lo más que puedan porque eh, de eso se trata para que ustedes puedan ser un testimonio para otras personas, ¿verdad? Así que espero que les haya servido esta corta guía de cómo titularse en su primer, eh, en su primer nivel. Eh, los requisitos no son muchos eh, comparados a en el pasado que teníamos muchos mucho más requisitos, ahora es más fácil. Así que nada más falta que usted los estudie, se aprenda los tiempos aproveche las primeras siete campañas. Si usted se los propone, se los aseguro. Estos primeros siete pedidos de su inicio pueden ser la base para no el primero y el segundo nivel, sino que para tres niveles si usted se los propone. Así que a todas aquellas que ahorita están integrando miembros a su equipo, felicidades. Esperen a que les llegue el kit. Una vez que les llegue el kit, llámenlas, hagan la cita, vayan a entrenarlas, traten a manera de, de entablar esa relación. Este, si no les tiene orden, no se preocupen, no se enojen, no se frustren. Eh, vuélvale a explicar nuevamente a sacarle provecho a los demos, enséñale las ofertas, juegue con los números y si vale, dígale si esto vale 20 a usted le salen 12, si esto le cuesta 10 a usted le salen 9, en, en 6, perdón, y ustedes van a ver la gran diferencia. 1 tiene que este, buscarle eh, una dirección diferente a lo que es eh, la, la, la, la excusa de la persona o el problema de la persona. Si ella le cuesta conseguir clientes, por favor eh, invítenlas a que salgan con nosotros para que pues dos cosas van a pasar, o agarra clientes o, o agarra personas que quieran también ingresar a la compañía, ¿verdad? Así que muchachas, las dejo con eso, espero de que nos, nos, nos pongamos este, a buscar y aprovechar este tiempo. Esta gran promoción de los 10 dólares de inscripción dura hasta el 6 de agosto. Así que si usted tiene 4 tiene 5, ahorita ni se preocupe por un título, preocúpese por, por traer más personas a su grupo, entrénelas y eso sí, haga el plan para qué campaña usted quiere tener, el primer título y el segundo título. Si usted de una sola vez vamos a llegar, si tiene 10 personas, ¿quién quita y de un solo llega a mil dólares con 6 órdenes más la orden personal? Con 10 personas es fácil sostener un título, el segundo título. Así que, como les digo, eh, esto no es cosa del otro mundo, esto es cuestión de organizarse. Como les digo, a todas las líderes que me están viendo, esto es una manera práctica de, de, de, de ensamblar este grupo y de que todas este, logren avanzar. Así que si no tienen líder, tómele ventaja al video. Si tienen líder pues y no se logran ver, también tómele ventaja. este Se trata de que compartamos. Y si ustedes también este, tienen algo que compartir en este video, por favor, escríbanlo ahí para que otras aprendan nuevas tácticas, ¿verdad? Porque es bien importante. A veces lo que a mí me funciona, no le funciona a otra o lo que le funciona a otra eh, me funciona a mí pero no se frustren si no les funciona lo, lo nuevo que estén intentando recuerden hay que seguir intentando hasta encontrar la forma propia de tener éxito así que eh, si hablar es la forma que usted descubrió para para tener éxito pues siga siga compartiendo y si lo suyo son los textos siga con los textos la cuestión aquí es de mantenerse uno activo verdad así que muchachas Espero que lo repasen, es bien fácil, los requisitos no se les olviden, si son líderes, apréndanselos, si son líderes en formación, apréndanselos también, porque las que están abajo de ustedes van a necesitar que se les esté guiando y contando cuándo tienen que hacer las cosas y decirles cómo, para que duren mucho tiempo con la compañía y con nosotros. Así que gracias por conectarse y ojalá que lo puedan compartir con sus con sus miembros de su equipo, y pues nos estamos viendo en otro momento, cuando estemos hablando del tercer título y del cuarto título, ahorita como todas son nuevas, es bien importante que sepan lo que pueden ganar en el primero y en el segundo título, verdad así que, este, suerte para todas, y este, gracias por haberse conectado, adiós